La nadadora boliviana Karen Torres avanzó a la prueba final de los 50 metros estilo libre tras ganar su clasificatorio con un tiempo de 26 segundos 25 centésimas en la primera posición seguida de la ecuatoriana con un tiempo de 26 65 y la representante de Paraguay con un tiempo de 26 segundos 80 centésimas en la tercera posición. Estoy bien, bastante bien, eh, el objetivo era clasificar a las finales entre las primeras nadadoras, estoy dentro Así que, bueno, a pelear la tarde Sí, bueno, contento por la clasificación de la final Esta tarde toca pelear la, la final con las otras nadadoras Y bueno, lo que venga ah, claro, la pelea va a ser con Arcila, ¿no? Sí, bastante claro Ya la pelea la tuvimos en los 100 metros libres Se repetirá la pelea en la final Y bueno, esperemos que me pueda... Esta tarde será la última competición para Torres en estos juegos, donde buscará pelear con Isabel Arcila, quien ganó también su clasificatorio con un buen tiempo, lo que anticipa que será una batalla entre las mejores nadadoras sudamericanas.